Antes de definir qué es horror literario debemos preguntarnos ¿qué es el horror? La RAE lo define primero como un sentimiento intenso causado por algo terrible y espantoso, y también dice que es la aversión profunda hacia alguien o algo. Ahora comprendiendo que el horror es un sentimiento humano, una emoción que siempre ha estado con nosotros, podemos ver cómo sus raíces, o sea las raíces de la literatura del horror, se remontan a la edad media, a la época clásica e incluso mucho antes, a las historias junto al fuego y las pinturas rupestres de nuestros antepasados paleolíticos Y debido a nuestro deseo de racionalizar los miedos y lo desconocido, hemos dado paso a la creación de varios personajes arquetípicos con habilidades sobrenaturales y de gran poder sobre nosotros, dioses, demonios, monstruos, monstruos o villanos. Específicamente, el horror en la literatura ha sido definido como la representación del miedo, que en palabras de Lovecraft es una las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad, y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. Además de caracterizarse por tener como rasgo central el efecto que produce en el lector en vez de el contenido en general, le permite establecerse en cualquier lugar o momento, puede involucrarse en cualquier tipo de personaje y estar apoyado en cualquier tipo de trama, eh, no importa, porque lo que más importa para la literatura del horror es crear ese efecto en el lector, esa sensación de miedo, de pavor, de horror y terror. En este video lo que haremos es un recorrido histórico por las variadas representaciones del horror que se tienen en la literatura, en la historia, quienes escribían y que escribían y que se escribe. Aquí es muy importante notar que no todas las obras forman parte estrictamente del género, pero comparten múltiples características con él. Aunque los inicios del género del horror de la literatura se vienen en la formación de la tradición de la literatura gótica que surge en el siglo XVIII, los temas y elementos de la literatura de horror han estado presentes desde los inicios de las mismas civilizaciones. Uno de los primeros textos registrados en la humanidad, llamado la Épica de Gilgamesh, presenta elementos como los superhéroes, el descenso al inframundo, etc. Y en la Iliada y la Odisea de Homero hay cuentos de dioses, monstruos y magia. En la Odisea se representa el viaje de odiseo hasta el inframundo. Hay una descripción de entidades monstruosas y sobrenaturales aquí. En cuanto a la Edad Media, se dio la expansión del territorio y su poder del Imperio Sacro Romano y la Iglesia Católica. Esto buscaba restablecer la fe ortodoxa a todo el mundo eh, y esto, como muchas personas no estaban de acuerdo, conllevó al nacimiento de las Cruzadas, que fueron una serie de guerras religiosas que se libraron de los siglos XI al XV. Este contexto de la época eh, sirvió para cementar las primeras raíces de la literatura de horror ya que en la inquisición se escribían documentos para perpetuar la obsesión de generar temor en las personas con las acusaciones que se hacían de herejía y brujería y obras como la divina comedia infierno, que fue la primera parte de Dante Alighieri, y el paraíso perdido de John Milton, profundamente moldearon las concepciones y temores difundidos por la iglesia, en los que se encontraban la visión de Satán, los demonios, el pecado, el mal, el infierno y el sufrimiento humano. El siguiente siglo después de la época medieval, conocido como la era moderna temprana que se dio en entre 1500 y 1600 a.C. se vio como la literatura de horror mantenía fuertes lazos con la religión y textos como maleos Maleficarum, que es martillo de brujas, eran detallados manuales acerca de cómo cazar brujas, porque aunque tradicionalmente estos textos no se consideraban de horror, los detalles espeluznantes y la fascinación por las partes más oscuras y los aspectos más oscuros de la conducta humana que contenían ellos, hablaban de este deseo similar por parte del lector de leer estas cosas. Las personas realmente querían creer que la brujería y que la caza y la persecución a las brujas era real y debía hacerse. Con el aumento en la presencia de relatos de fantasmas y de sospechas de brujería, se probó el éxito de estos temas en el entretenimiento, en donde hubo una creciente popularidad en las obras dramáticas de la época que tuvieran estos temas de horror, que se eran llamados en estas épocas el horror real. Este subgénero creado por las obras de teatro muestra la cercanía entre la literatura y los usos culturales de terror de la época. La tragedia más exitosa de la época sería la llamada tragedia de venganza, que utilizaba aspectos como los fantasmas y situaciones horripilantes como sus características definitorias. La tragedia española de Tomás Kitt es una de las tragedias de venganza más famosas de la primera mitad de los inicios del teatro. Esta obra detalla la desintegración mental y el tormento del caballero mariscal de España, Jerónimo. La obra contiene una letanía de mutilaciones y asesinatos, incluida una glosectomía, es una extracción de lengua y la exhibición en forma de sierra del cadáver del hijo asesinado de Jerónimo muchas obras siguieron este ejemplo siendo títulos andrónicos de Shakespeare Hamlet que tiene asesinatos con fantasmas Macbeth que habla del horror y la brujería y así entre muchos más. El último dramaturgo de horror de esta época sería John Webster con su obra La Duquesa de Malfi. Esta obra le daría un giro al género mediante el uso de ideas que vienen del antiguo concepto de la licantropía, que es de los hombres lobo, como un trastorno mental severo en el que se traía un animal cerca de la barrera del hombre para crear una bestia. Ahora bien, aunque la ficción de horror no se definió hasta mediados del siglo XX, el género de horror en la literatura surgió gracias a lo que sería la literatura más popular del siglo XVIII y que es su precursor crucial, la novela gótica o el género gótico. La literatura gótica fue establecida por el escritor Horace Walpole, que, inspirado por el renacimiento medieval, combinó su entusiasmo anticuado con un interés en las supersticiones folclóricas y su deseo de explotar uh, sus propios miedos y pesadillas, resultando en su trabajo que era un romance pseudo medieval llamado El Castillo de Otranto. Walpole también acuñaría el término historia gótica, que combinaba la historia real con la fantasía, de tal manera que evocaran sentimientos de asombro hombro y horror, algo que totalmente divergía del realismo que se buscaba en los escritos de la época de este autor. Y autores como Anne Radcliffe con su libro Los Misterios de Udolfo exploraron estos aspectos fantásticos en sus obras con temáticas góticas como el uso de castillos, calamidades ocurridas al protagonista, muertes de la familia y terrores sobrenaturales. Mientras que en completa oposición tenemos a Matthew Lewis con El Monje que obtuvo inspiración Gracias a la violencia y la carnicería que se vivió en la revolución francesa Toma temas bastante escabrosos como las violaciones, los asesinatos, los fantasmas, los rituales y el matricidio Esta obra se convirtió específicamente en lo que representaría el extremo completo del género del horror Lo que consecuentemente daría un nuevo elemento a esta literatura, la enriquecería más Nuevos trabajos surgirían en el siglo XIX que cambiarían el foco del gótico al establecer más bases en el horror literario. Nuevas temáticas como las enfermedades mentales y el miedo a la ciencia se implementarían en las nuevas obras, además de preferir una narrativa más estética y más profunda, más delicada, que viraba hacia un horror más conceptual y más psicológico. Y en este periodo se encuentran y se crean algunos de los arquetipos más importantes de la literatura del horror son las estampas de la literatura del horror, empezando con Frankenstein de Mary Shelley, con el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, uno de los autores más importantes del gótico y también de lo que se considera el horror, Edgar Allan Poe con la caída de la casa Usher, el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, entre otros. Estas obras, como ya dije, presentaron lo que serían algunos de los iconos más duraderos de la historia del horror, además de añadir nuevos subgéneros y nuevos matices a los últimos vestigios de la novela gótica, que serían la ciencia ficción, el vampiro y el género detective. El horror literario a principios del siglo XX fue publicado en su mayoría por las revistas Pulp y las publicaciones periódicas baratas que transformó también el género porque este formato daba, eran cuentos y el cuento comenzó a reemplazar a la novela como formato principal elegido por los autores, por los escritores de horror. Uno de los escritores más importantes de las revistas de Pulp fue H.P. Lovecraft, Howard Philip Lovecraft, debido a su prosa que trataba a dar temas distintos, que eran el conocimiento de lo prohibido, la culpabilidad y el destino, que son muy uh, específicos de su estilo, de su como tal um, horror creado. Y este estilo propio, que es el horror sobrenatural, lo ha hecho uno de los escritores de horror más importantes y relevantes de la historia, y sus criaturas de las más conocidas. Sin embargo, los horrores tan reales de la Segunda Guerra Mundial opacaron los horrores ficticios. Debido a esto, autores como Ray Bradbury orientaron su trabajo de horror hacia una narrativa más de ciencia ficción, aunque también tenía matices que eran muy importantes en la historia. Además de que en la década de 1950, autores como Richard Matheson, que escribió Soy leyenda, y Shirley Jackson, comenzaron a trabajar temas diferentes, temas como la frustración, la desilusión y la sensación del individuo que se siente aislado frente al mundo, siente una incompatibilidad con el llamado status quo, se dice que um, el individuo se encuentra aislado en un mundo amenazador intentando sobrevivir, que es un eco bastante fuerte a el hombre que se sentía en esa época después de vivir estas situaciones tan fuertes de la Segunda Guerra Mundial. Estos autores permitieron el restablecimiento del género y sus trabajos son ahora considerados de los mejores trabajos de horror eh, y los más aclamados por la crítica. Otros autores muy importantes de este siglo fueron Robert Bloch con Psicosis, que se inspiró en hechos reales de un asesino serial y construyó el camino para las historias de asesinos seriales. Ira Levin, con su trabajo El bebé de Rosemary, trabajó con los efectos de la paranoia y el miedo a la invasión que trajo la Guerra Fría, a Estados Unidos específicamente. Los años 1970 marcaron el inicio de la literatura de horror contemporánea con escritores como Stephen King con Carey, El Resplandor, It, etc. quien expandió el horror a las audiencias de todo el mundo y Anne Rice con las crónicas vampíricas que empezaron con la entrevista al vampiro Clive Barker con los libros de sangre y Peter Benchy con tiburón ellos también introdujeron y expandieron nuevos subgéneros a la ficción de horror más tarde, en 1981, Thomas Harris publicó Red Dragon, que es la primera novela de Hannibal Lecter, que es uh, uno de los retratos de un asesino con mayor éxito comercial y anunció lo que sería la locura de los asesinos de las siguientes décadas. En los últimos años los arquetipos de vampiros, hombres lobo y zombie han llegado a dominar el género del terror. La década de 1990 fue una época poco trabajada, o sea, no hubo muchos trabajos de este género. Y lo más popular fue la serie Goosebumps o Escalofríos de R.L. Stein, que fue realmente un fenómeno comercial y editorial de la década, que estos cuentos de horror eran más guiados hacia los niños. Y de alguna manera estos cuentos prepararon el escenario para trabajos como la serie Serie de Harry Potter de J.K. Rowling e incluso la serie de Crepúsculo de Stephanie Mayer, que es nuevas adaptaciones del vampiro y una nueva perspectiva de lo que la brujería significa. El terror, sin embargo, continúa expandiéndose fuera del género. Ahora es más común ver historias alternativas como Planeta Terror, que son de acción, parodias como Orgullo y Prejuicio y Zombies, e incluso cómics como Witches del 2014. Y cualquiera sea la manera en la que leas o veas el horror, eh, este continúa mutando y expandiéndose. Y lo mismo puede decirse de la fascinación que la gente tiene por él sigue cambiando, ya que como H.P. Lovecraft dijo, el miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad, y el miedo más antiguo y poderoso es el miedo a lo desconocido. Y bueno, eso fue todo por el video, espero que les haya gustado este recorrido del horror en la literatura, recuerden, este es centrado en la literatura, ya que, que desde los 30, 40, la adaptación de libros y la creación de mismas películas que no tenían libros de horror también fue bastante grande, pero en este video quise hablarles específicamente de la literatura. Espero que alguno de los eh, libros que se mencionaron o autores les hayan gustado y se animen a leerlos. Adiós.